Eh, yo soy Ángel Verdú, gerente de, de Watavi. Eh, nosotros eh, al final somos una empresa que hacemos IoT enfocado a la energía, energía y recursos naturales. Lo que tenemos es un full stack IoT, desde hardware de campo, que es este de aquí. Mm -hmm que es un embedded PC que nos permite recoger datos de campo eh, y a partir de los datos que recogemos actuar de manera autónoma eso funciona en base Linux tiene suficiente inteligencia para actuar de manera autónoma ¿sí? y luego a partir de ahí los datos que nos manda este dispositivo a la nube pues hacemos un tratamiento de datos, tenemos una plataforma de visualización eh, y nos dedicamos básicamente a proveer herramientas para la gestión eh, eficiente de los recursos. Eh, bueno, trabajamos para utilities, trabajamos para el sector telecom, trabajamos para industria también y una cosa que estamos haciendo ahora que es muy interesante ya no solo quedarnos en lo que es la, el tratamiento de los datos y la gestión remota a nivel de hardware sino que lo que estamos desarrollando, bueno, hemos desarrollado ya es una plataforma de gestión de operaciones de campo ¿vale? es decir, cuando a través de los datos recibimos o percibimos o detectamos una incidencia somos capaces de levantar la alarma y al mismo tiempo mandar una orden de trabajo a los operadores de campo a través de una app, y lo que implica ello para nuestros clientes es que lo que tienen es una gestión, un, un control absoluto de lo que está pasando en las field operations, son las operaciones de campo. Y, y bueno, entonces lo que hacemos con ello, que le llamamos el virtual energy manager, es cerrar un poco el ciclo y conseguir que muchas de las tareas que hace un gestor energético a día a día eh, se puedan digitalizar. ¿Vale? Eh, y ahora todo este sistema le estamos dotando de inteligencia artificial para ya no poder solo hacer, digamos, correctivos, sino también eh, ir en la vertiente de los predictivos.